Es un encuentro donde es que vamos, este, venimos a, a hacer qué es lo que queremos para nuestro pueblo. Eh, y eso es lo que discutimos entre todos los territorios. Se crea una comisión bipartita para construir este mecanismo, este borrador de mecanismo de consulta, que a, que a su vez va a ir a las comunidades para ser lógicamente refrendado fue todo un éxito porque los indígenas demostramos que tenemos madurez política para ponernos de acuerdo en temas delicados y también le demostramos a la sociedad costarricense que también nosotros tenemos y podemos proponer cosas nuevas en pro de nuestros derechos como pueblos indígenas. Bueno, esto es como un logro para el pueblo indígena porque antes los gobiernos que estaban nunca en tomaron en cuenta a los indígenas y ahora esta administración, de este gobierno, se ha preocupado por nuestro, por nuestro indígena, por nosotros. Primer objetivo, consensuamos una posición nacional de ocho pueblos con como visiones, culturas e idiomas distintos. Ok, dos, no sé si ustedes se dieron cuenta de lo que ocurrió hace unos minutos, pero ustedes lograron renovar algo que es muy complejo en las sociedades. La confianza entre ustedes. Porque la confianza que ustedes le demostraron a sus compañeros y compañeras, sinceramente es de imitar y de reconocer. Tercer objetivo, y quiero que lo vean en la mesa, jóvenes, mujeres, hombres, en igualdad de condiciones, discutiendo y planteando posiciones. Tercer objetivo logrado desde que empezamos este recorrido. Y el cuarto objetivo logrado, Hemos marcado un hito histórico en Costa Rica de cómo conversamos ustedes y el gobierno. Yo me siento feliz, me siento feliz porque hoy los compañeros indígenas demostramos que nosotros tenemos capacidad propositiva, y tenemos capacidad de diálogo y de respeto.